Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube con voz de dormido Porque me levanté recién, hace un ratito Y bueno, nada, quería mostrarles el objeto 180 ya como tal Acá en el garage Me en el garage, me levanté básicamente para comprarlo Porque lo quería tener Y quedan poquitos, quedan 1200 más o menos El mío es el número 5791 No veo mal, sí 5791 Está bueno, la verdad que está bueno que te veía el cosito acá atrás pero, pero bueno, tampoco hace la diferencia eh, Por si alguno quería saber cuánto puse yo O qué es lo que En lo que gasté digamos para que acá tiene que estar eh, Bueno, acá está Yo le puse 8400 bonos eh, Oro 19800 Y experiencia libre 344000 eh, O sea, lo puse al toque La verdad es que no es un ejemplo de, de, de lo que hay que poner Simplemente les cuento lo que yo hice eh, Realmente ni lo pensé, puse un poco de cada cosa y le mandé mecha, le mandé fruta para adelante, así que muchos no se guíen por eso. Pero lo que sí quiero decirles y mostrarles es cómo es el tanque en sí, eh, básicamente cómo es a nivel eh, números, que ahora lo vamos a ver un poquito más, detalle, y cómo es a nivel eh, físico, ¿no? Podríamos decirlo. Lo que me gusta es que la parte frontal es bastante, bastante plana, o sea, es bastante difícil. Habrá que ver, todavía no lo probé, ahora después lo voy a probar y voy a subir algunas partidas o jugamos en directo, lo que sea. Pero tiene un perfil bastante bajo Y si le apuntas abajo en el glacis realmente Dudo mucho que le pueda entrar Por el ángulo que tiene, fíjate el ángulo que tiene Es muy extremo, entendés eh, Acá si, digamos, esta plancha frontal Si sos muy alto Tipo, si sos bastante, no sé Una cosa así, por ejemplo, un type O incluso un mouse o algo de eso hasta un super concreto también Te le pegás y le penetras frontalmente la parte de acá seguro Porque si es más alto ni hablar eh, la verdad es que me gusta el tanque en su cuestión física, ¿no? Pero bueno, pero eso no es lo importante, sino que eh, lo que nos puede llegar a salvar una batalla, que ya te digo, es la parte frontal que es bastante eh, inclinada, no tiene tanto tanto blindaje, 100 milímetros, pero ya te digo, está hiper inclinado Después la parte frontal tenemos 300 de torreta, que eh, 300, digamos, es bastante... Pero hay que tener cuidado para mí con el tema acá de las ametralladoras Puede ser que le entre... No sé, habría que ver realmente Porque está como medio plano ahí en esa parte Después, acá olvídate que le entren en los costados Lo que sí hay que tener cuidado con las cúpulas Acá tenés una ahí arriba Y otra de este lado, ya se los dije ayer creo que se los dije en el video Hay que tener cuidado con eso, ¿bien? Después, ¿qué más? A ver eh, Bueno, los faldones esto no, no sirve para nada y después, que tenemos? 200 de torreta lateral y 100 de chasis lateral. Bueno, hay que tener ese cuidado con ese chasis lateral. A ver si le puedo cambiar el, el estilo 3D. Bueno, este sería el tanque, está bien. Viene con los faldones. Eh, no, porque a veces es digamos, es cuestión del estilo 3D. Pero este ya te vino así. Eh, bueno, ahí lo tenemos más clarito, es como que. O sea, es el típico tanque soviético ruso. Eh, lo que sí ya veo que hay que tener cuidado, bueno, con las partes inclinadas. Eso está bueno, si lo pones de frente así, está difícil que te entren. Ahora, en cuanto haces un poco más así, ya dejas esta parte plana, ves que la parte de ahí queda recta. Así que tenés que tener mucho cuidado, no hagas una especie de scraping con esto porque te la van a mandar hasta el cogote. Bueno. Así lo equipé yo, yo le puse lo que es la ventilación, la barra y el mecanismo de rotación mejorado o incluso le puede llegar a poner el estabilizador vertical que es prácticamente en la generalidad es bastante similar. El estabilizador, la diferencia con el mecanismo es que este hace que la dispersión durante la rotación y el movimiento del vehículo sea de un menos 20% o sea, en líneas generales hace que la dispersión del, del vehículo mientras va andando eh, y mientras gira, mientras rota Sea un 20% menos Y en cambio este lo que tiene es Te va agregando otras pequeñas cositas Que es eh, Te hace que la velocidad de rotación del cañón Sea más rápido incluso para que Digamos, podamos evitar que nos troleen Que venga alguno más rápido y se te ponga a dar vueltas Y todas esas boludeces Bueno, con esto no va a pasar O por lo menos va a pasar un poco menos Te sube un poco la velocidad de rotación del chasis También hace que gires no solamente eh, el, lo que es la, el cañón o la torreta, sino también el chasis del vehículo y te hace que tengas un menos 10% de eh, dispersión, lo mismo que el estabilizador. ¿bien? Un menos 10% de la dispersión durante la rotación y el movimiento del vehículo y de la torreta. Así que yo prefiero más que tener 20 en una sola cosa, prefiero tener eh, más 10 en una, más 10 en otra y menos 10 en el caso de la dispersión. Ya o sea, tenés 30% de beneficios cuando acá tenés solamente 20. Eh, me está queriendo Harold el quincha pelota que Bueno, escúchenme. Después, eh, yo le puse 15 municiones AP, 15 municiones APCR y 3 explosivas. Es una forma de equiparlo. Después, cada uno va viendo. Lo que sí, no tiene mucha munición y no recarga en tanto tiempo. O sea que hay que tener bastante cuidado. O sea, aquí quiero decir con esto: te puedes quedar. Sin municiones en, el, en una partida larga De esas que duran 15 minutos Bueno, te puede llegar a quedar sin munición Tal vez, es una posibilidad Si es que desperdicias algunos tiros eh, Daño promedio 530 Penetración promedio 267 Con la munición estándar, con la AP eh, Con la perforante Y va a una velocidad de 1130 Lo cual está muy bien Para una munición AP Está muy bien Después la de compuesto rígido, la perforante de compuesto rígido, la APCR, 1480 metros por segundo, o sea, vuela esa munición, apenas cliqueas tiene que estar llegando ya al objetivo, tiene una penetración promedio de 311 obviamente, 311, obviamente pega lo mismo, 530 y la munición explosiva 930, lo cual está bastante bien porque por lo general tienen 800, 800 y pico, 900 como máximo. Esta tiene 930, está muy bien, penetra 65 y pega 640. No recomiendo mucho que usen esta, salvo que encuentren algún ligerito o algo así, pero. A que, salvo que tengas intuición, si no, es que no vas a llegar a recargar al pega. Eh, salvo que ya sepas que te dirigís a un. No sé, viste un Scorpion, sabés que está ahí, vas, le tiras una explosiva y le, le sacás 640 o 700 incluso. Si la, si la pegas bien. Bueno, después. Eh, ya dijimos, penetración 267, 311 Recarga, termina recargando en 11.29 Así lo voy a sacar yo al campo de batalla 11.29 es lo que estaría recargando Nos da un DPM de 2817 A ver, no está nada mal Tampoco es el mejor DPM del mundo Pero pensá que es un pesado que está pegando 530 O sea, está pegando como algunos cazatanques No como los más grosos Este que tiene que tener un, 100, un 122 un 130 130 Bueno, tiene un 130 milímetros Con lo cual no está nada mal Y es lo que pegan los 130 por lo general 530, más o menos 480, pero andan por ahí <risa> Perdón eh, Bueno, dijimos que recargan 11,29 La velocidad de giro del cañón es de 37,7 Tenemos menos 7 de depresión del cañón O sea, lo cual nos va a permitir eh, Poder ocultar un poco el chasis Y sacar la torreta encima o sea, tiene muchas ventajas la verdad que este vehículo Creo que está bien menos 7 Ya más de eso ya estaría hiper Mega roto, porque sería un torretero Encima de, todas las, de todos los beneficios que tiene Encima sería torretero, o sea, ya es mucho Velocidad de apuntamiento 1.66 Chicos, o sea, apunta como si fuera Un mediano de los mejores eh, Caso Leopard, no sé Algo de eso La verdad que es un pesado Con olor a, a mediano 1,66 apunta muy, muy rápido. De una dispersión muy baja de 0,31. Está bien, yo le puse comida. Porque así lo voy a sacar. Pero 0,31 y 1,66 es un cañón que da miedo. Da realmente miedo si te lo encontrás. Porque te la va a clavar en los números. Después hay que ver, como siempre les digo, hay que ver la cuestión de... Eh, de cómo se desarrolla en el campo de batalla, ¿no? Porque después... Se dice 0.31 acá y después los tiros parecen que son de un kb 2 o sea, malísimo. Bueno, eh, puntos de vida, 2.200, tenemos 100 de blindaje frontal, 100 de blindaje lateral del chasis, 50 de blindaje trasero. Acá tenemos 50, obviamente te entra todo. Otra cuestión, esto es, lo que tiene que ver con lo 3D no influye bien en, en, Porque alguno piensa que, ah, bueno, tengo estos tambores, capaz que me curen un poco más, o todo esto. Esto no sirve para nada, o sea, está como decorativo nada más. Después tenemos blindaje de torreta 300 frontal, 200 lateral, 60 traseros de torreta. Eh, bueno, ¿qué más? Después tenemos movilidad. Esto también es otra de las cuestiones importantes que le vamos a poder sacar bastante, bastante el jugo a esto. Es el hecho de que tiene bastante potencia para ser un vehículo pesado. Tenés una potencia específica de 17,19. Eso por el peso de, la, de los equipamientos, de la ventilación, de la barra y del estabilizador. Del mecanismo de rotación. Nos hace que tengamos una potencia específica de 17,19. Lo que está bastante bien, bastante, bastante bien. Esto, si lo acompañamos con, la, con las habilidades esta de conducción todoterreno y marcha suave, nos va a ayudar bastante para marcha suave en el, en el sentido de la dispersión y conducción todoterreno para poder, en esos terrenos blandos donde hay eh, césped o agua, algo así, se mueva bastante mejor de una manera más ágil y el tanque no se quede como tonto, digamos, lo, de esa manera. Velocidad máxima 45 hacia adelante. 15 en reversa, velocidad de rotación 45 con 13, eso porque le pusimos El mecanismo también, pero queda Zarpado, boludo, queda re, queda re zarpado la velocidad de rotación O sea, este es introleable este vehículo Encima es bajito, así que Cualquier medianito ligero que se te quiera hacer el vivo Lo haces pollo, al toque Camuflaje, bueno, obviamente no tiene Es un pesado, tampoco debería de tenerlo eh, Y detección 463 metros de visión Es lo que tiene este vehículo o sea, encima de todo te va a detectar. Cuando vos le pegues, el chabón te va a ver. Y encima le al alcance de señal, 927, boludo. Es... A ver, no quiero decir que está roto, como le dije ayer, pero... Pega en el palo. Realmente pega en el palo. Estos son números muy... Muy a Realmente... No, no tiene que envidiarle ni la radio ni el alcance de visión a ningún otro vehículo pesado, ni incluso a los alemanes, que son los que antes, digamos, tenían mejor visión, los, los rusos eran los más toscos, por decirlo así, pero eran los que más pegaban. Ahora este tiene precisión, tiene movilidad, tiene buen blindaje, tiene excelente rango de visión, excelente alcance de señal de la radio. O sea, boludo... <risa> Eh, está 10 puntos este vehículo, la verdad que nada está, está muy bueno <ríe> Así que bueno, quería presentárselos ya en el garaje eh, Más que nada para que lo, lo conozcan, lo vean, lo puedan observar así Y eh, después vamos a estar jugando un par de partidas en directo, seguramente no sé si hoy Pero bueno, si hoy, capaz que jugamos unas partiditas Y si no les traigo un par de, de replays que, que haga con este vehículo Para que lo puedan ver el mío es el 5791 Y la verdad que sí está bueno, me gusta Me gusta que tenga el cosito acá Ustedes saben que no soy mucho de, de mirar lo que tiene que ver con Con esto de la, de, de la parte visual de los vehículos pero, pero en este caso esto me gustó Me gustó porque es como un sello Es tuyo, único Este es el mío y cada uno tendrá el suyo Me gustaría saber quién tiene el número uno Debe ser un yanquilandia acá en la China pues. estará levantado a las 3 de la mañana el Yankee Para tener... Ah, no sé, capaz que es un latino No sé si tenés el número uno, avísame y te hago una entrevista para preguntar, eh, básicamente para preguntarte cómo carajo o sea, tenés el número uno. O sea, no dormiste en toda la noche, hijo de puta, básicamente, para tener el número uno. Pero bueno, amigos, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video barra directo. Cuídense de que tengan un hermoso sí, es un hermoso fin de semana. Sí, también, una hermosa semana y un hermoso fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.